Te saludo nuevamente desde el canal de YouTube y hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio que eh, va a involucrar eh, parte de nuestra esencia de trabajo a través de un eh, engranaje, un engranaje, un, dos engranes rectos, verdad, ensamblados a partir de las siguientes medidas y entonces para ello vamos a hacer las siguientes piezas en pantalla. Te voy a pedir por favor que vayas abriendo un archivo en milímetros para ir generando este, nuestras piezas correspondientes, como ya sabes abrimos la, la opción de pieza, ya que estamos dentro de la opción de pieza, simplemente eh, vámonos a operaciones, vamos a hacer una extrusión sobre el plano alzado con un círculo con centro en el origen, vamos a ponerle a ese círculo diámetro 50 diámetro 50, le vamos a pedir que lo extruya 140 hacia ambos lados, ya sabes la profundidad hacia ambos lados, eh, plano medio, hasta la profundidad plano medio, le ponemos 140. Si pues, ya tenemos nuestro primer eje, eh, después de ello vamos a hacer un pequeño corte, un, un corte eh, correspondiente, que será el siguiente corte vamos a hacer un extrudir corte a partir del plano déjame ver cuál plano es plano alzado ponemos control y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un círculo con centro y el perdón un rectángulo con centro y el centro va a estar en el cuadrante superior le vamos a poner que mida 12.5 por lado entonces simplemente le damos a un lado y luego le ponemos que son iguales ¿No? Ahí tenemos la primera característica, le ponemos aquí la característica de que ambos lados son iguales. Ya tenemos 12.5 y aquí en lo particular vamos a ver cuáles son los grados de libertad que se tienen. Ah, ya. ¿Ya viste? Creo que nada más se quedó conectado ahí. Entonces el, el grado de libertad es central, ¿No? Control, control para hacerlo vertical, y ya queda ahí con totalmente, este, editado, y le vamos a poner a este shaft, este, 62 hacia ambos lados, ¿no? Ese corte extruido, voy a ponerlo en isométrico para lo que lo puedas ver, profundidad, plano medio, 62 milímetros, y ya tenemos ahí nuestro primer eje entonces te voy a pedir de favor que hagamos lo siguiente, le ponemos guardar como, generamos una carpeta nueva, ¿no? en este caso voy a generar una carpeta aquí con ensamble, ensamble, engranaje, naje. lo voy a guardar acá como shaft one, ¿no? es que shaft uno, y bueno, ya que lo guardamos, simplemente vamos a editar este mismo, porque este es el, sobre este mismo vamos a editar operaciones. Le cambiamos a diámetro 30. Ponemos diámetro 30 ahí. Le ponemos este... plano medio, que ponemos, esto siento, le ponemos deshacer primero, un detache, por favor. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a editar primero el croquis, yo estaba yendo a editar la operación y no, lo que vamos a editar es el croquis, le damos dos doble, algo está pasando aquí, editar, Control 8 para que lo veamos de frente. Le damos doble clic a la cota. Algo, chécame, déjame checar qué es lo que algo está ocurriendo por acá. Vamos a ponerle guardar como ahora. Según yo iba a ser más fácil. Chat 2. Y. ya que tenemos esta parte, pues simplemente nos vamos a editar operación de croquis. Por alguna razón ¿no? la está dejando hacer. Vamos a suprimirla. Me evito problemas para no estar peleando. Y ahora le pongo que va a ser un shaft de 30 de diámetro. De diámetro. ¿Sí? La, y bueno, ahora tenemos que editar la muesca. La muesca está aquí, ya saben. Traigo ya algunos errorcillos. No sé si este... Fíjense, aquí no me da problema. Le ponemos 7.5. 7.5. Y el, el shaft es de 55, ¿no? El corte, extruido es 55, hacia ambos lados. Entonces, ojo, operación, editar operación de corte. Entonces, en este caso, la operación de corte la cambiamos a 55. 55. Y ya tenemos guardada nuestra, eh, nuestro segundo eje. Si quieren, pónganle un, un redondeo en cada lado de un milímetro. Redondeos hacia ambos lados de un milímetro. Un milímetro como tal. Y le vamos a aceptar. Y este es nuestro shaft número dos. Vámonos ahora a una pieza nueva. Y vamos a hacer nuestra primera este, cuña o nuestro primer cha, una, nuestra primera chaveta. Eh, vamos a hacer la cuadrada de 12 por 12.5 por 12.5 simplemente le ponemos a extruir plano alzado rectángulo con centro si quieren origen dos líneas iguales igualdad 7.5 7.5 por los dos nos ponemos a extruir, plano medio. Nos vamos a plano medio. Y nos ponemos plano medio. Y nos ponemos esta es de 55, ¿no? Y le damos a aceptar. Guardamos nuestra chavetita como pin 1, ¿no? Ponemos pin 1. O pin 2, más bien dicho, para que sea correspondiente al eje número 2 vámonos ahora le ponemos guardar como y le ponemos pin 1 ahora le ponemos pin 1 y ya que estaremos dentro de pin 1 simplemente le le cambiamos ¿no? editar operación desde esta deshacemos más bien dicho y bueno, ya saben. Vamos a extruir el corte. El, esta parte es 12.5 ahora. Ya está. Y esta parte de extruir ahora es editar operación. Y va a ser en este momento 62 milímetros. Y le damos a aceptar. Ya que tenemos estas dos, pues simplemente ya guardamos, ya tenemos las cuatro elementos antes de generar nuestro primer esquema de trabajo. Y bueno, ahora abrimos un nuevo archivo. Ese nuevo archivo va a ser un ensamble. El ensamble como tal vamos a esperar que abra Y antes de otra cosa, vamos a hacer un pequeño ensamble. Ya estamos dentro del ensamble. Vamos a dibujar. Quitamos aquí todas las opciones. Vamos a dibujar un croquis. ¿En dónde vamos a dibujar el croquis? En el plano alzado. ¿Les parece? Y ese croquis va a ser un círculo grande, grande, grande. Y un círculo más pequeñito. Van a tener una línea de los una esa línea va a ser horizontal, ojo, este tiene que estar conectado, no sé por qué no se conectó, pero bueno, ya ponemos la relación de conexión coincidente, y este arco eh, con este círculo son tangentes, los ¿no? dos y bueno, ahora vamos a parametrizar, es, en este caso, esta este diámetro le vamos a poner el valor de... Eh, de 594 594 y cuatro milímetros, quinientos y milímetros, y a este otro le vamos a poner el valor de, eh, déjenme checarlo, de 340 347.25. 347.25. Le aceptar. Perdón, hago una corrección, son 115.5. 115.5. Vamos a ponerlo por acá. 115.5 y ahora sí ya tenemos aquí las dos medidas correspondientes a nuestro engranaje entonces me voy a salir ya del de, de sketch como tal tenemos ahí nuestro engranaje y podemos continuar con nuestro trabajo de este modo una vez que nos salimos del bosquejo te voy a pedir que actives el toolbox o la biblioteca de diseño donde, bueno, voy a abrir una pequeña ventanita un poquito más para acá, está la opción de el toolbox, agregar ahora, empieza a agregar y bueno, pues nos vamos a meter alguna de las carpetitas que tenemos acá, por ejemplo el ISO y tenemos aquí transmisores de potencia y tenemos engranajes y dentro del engranaje nos vamos a ir al engranaje recto totalmente, y vamos a meter un engranaje. Vamos a darle tiempo al tiempo. Voy a poner en isométrico para que veas. Aquí están todas las características del engranaje. Aquí le vamos a poner de características un módulo de 5.5 que son características mecánicas, ya sabes, de eh, que, bueno, pues, normalmente la ves en diseño de elementos de máquinas o diseño de mecanismos. Vamos a poner como número de dientes, le vamos a poner 21 en este caso. El ancho de cara le vamos a poner 55. 55. el Número de dientes ya está ahí puesto. Diámetro del eje nominal. El diámetro del eje nominal le vamos a poner 30. Eh, que es el que nosotros utilizamos. Entonces, observa, ya tengo ciertas características del engranaje. Le voy a dar aceptar. Y me voy a permitir este, dejar ahí claramente un engranaje. Le voy a poner tache, ahorita y esta cosa lo voy a poner en diseño, ¿cierto? En ensamblaje le voy a poner mover componentes y le voy a poner girar. Vamos a seleccionar un poquito el componente. De todas maneras, no tengo tanto problema. Hay que se quede, no pasa nada. Ya tenemos por acá nuestro primer componente. Nuestro componente número 1. ¿no? Entonces, nuevamente... Thank you. Bueno, por alguna razón no me está dejando ahorita moverlo, pero posteriormente vamos a hacer los, los, los cambios correspondientes para que esto quede perfectamente estipulado. Eh, me faltaría hacer modificaciones al modelo, entonces simplemente vamos haciendo esas modificaciones al modelo, nos metemos a la parte de editar pieza, eh, tenemos que guardar y continuar con el ensamble, le ponemos que sí, que reconstruye todo el documento, y le vamos a poner ahí, ensamblaje de, ensamblaje de engranes, ¿no? Entonces, ya le ponemos ese, esas características, sin eh, temor a equivocarnos, pues vamos a tener que editar el componente, ya que estamos dentro del diseño, simplemente vamos a la parte de croquis, ya estamos listos, creo. Todavía no me meto a la parte del engrane. Busco el engrane. Aquí está el engrane. Y le pongo editar pieza. Entonces estoy por acá. Voy a estar chequeando algunas cosas. Déjenme ver. Vamos a ver, entonces, vamos a ponerle doble clic acá. Vamos a ponerle doble clic. Continuamos con el engrane. Para moverlo tenemos que ponerle primero botón derechito o botón derecho. Y por aquí voy a tener una opción que me dice flotar y observa una vez que le aplicamos la opción de flotar esto ya me permite moverlo y entonces ahora sí ya lo puedo girar a manera que me quede de, este, de esta forma y posteriormente a ello simplemente voy a checar que este nuevamente me meto a la parte de Spurs eh, Your y le pongo editar componente del toolbox para checar solamente el ángulo, que creo que no lo había yo checado, que es de 20 grados. Entonces vamos a ponerlo por acá. Número de dientes, ángulo de presión 20 grados, está perfecto. Ya tenemos por aquí nuestro eh, correspondiente. Entonces vamos a ponerle aquí un croquis. Nos vamos a poner dos croquis, uno de este lado. Dos círculos, ponemos control 8 para verlo de frente. No te preocupes, ponemos dos círculos, uno, los dos concéntricos. Y ambos en este tenor tienen las características de 86 y 46, por lo que tengo por aquí entendido. Ahorita, si no, ahorita lo checo. 86 y 46 46 y yo me estaba peleando con editar los componentes, si te fijaste, ¿no? En realidad vamos a tener que hacer estos dos sketches, ya que tenemos definidos estos dos sketches, simplemente nos salimos y buscamos en la parte de diseño, la parte de ensamblaje, operaciones en el ensamblaje y le vamos a hacer un extruir corte. Con 12 milímetros. El corte va a ser 12 milímetros. Y le voy a dar a aceptar. Y observa. Ahí está mi corte correspondiente a esta característica. Porque no puedo editar la operación directamente en un área de part. Porque solo tengo opciones de lectura sobre este archivo. Entonces, bueno, ya está esta parte. Simplemente ahora generamos un plano. Matriz eh, de componentes seleccionamos no ese vértice, no, por favor, este elimínalo y ponemos esta cara con respecto a giramos con respecto a la cara del otro lado, entonces voy a pedir a ver si podemos girarla de alguna manera, ya tenemos esta instancia, ¿no? nos vamos a la referencia 2, ya me deja girarla y nos ponemos ahí en el plano medio. Para que generamos este plano medio simplemente para hacer una operación de simetría sobre este plano y la operación que voy a ser simétrica entonces, pues es la operación que acabo de hacer de cortar, de, de cortar, extruir para tenerla de este lado. Y ya tenemos esta parte del engranaje, ¿no? Que por alguna razón mi mouse no me está respetando los giros, entonces los tengo que hacer con las flechitas de, eh, de la. Entonces, vamos a hacer otro croquis sobre esta cara. Damos control 8. Ponemos, si quieren, una línea constructiva que vaya del, si quieren que vaya del centro al origen y de aquí le ponemos una cuadrado con medidas, ya saben, estas dos medidas son iguales. Esta cota mide 7, 7, 5, ¿no? ¿Nos acuerdan? Creo que sí, 7.5, 7.5 milímetros, y ya tenemos ahí nuestra, este nuestra opción para cortar esa pieza, le ponemos salir de croquis, otra vez nos vamos a ensamblaje, nos vamos a operaciones en el ensamble, nos ponemos extruir corte, extruir corte y a partir del extruir corte, ponemos por todo, y ya que lo tenemos por todo, le damos a aceptar, y le ponemos ahí esta parte de aceto. Y ya que tenemos todo el corte y todo, simplemente movemos un poquito nuestro engrane para acá y sacamos un nuevo engranaje helicoidal. No, helicoidal no, perdónenme. Vamos a quitarlo. era recto. Entonces pues tengan cuidado con eso. Y lo tachamos, no queremos decir... Y sacamos el engrane recto. Ya lo que tengo el engrane recto, le voy a poner que tenga 108 dientes. Le ponemos que el mismo módulo le ponemos 108 dientes. 108 dientes. Ya que tenemos 208 dientes, nos vamos a la opción de 55 de ancho. El diámetro nominal ahora del eje va a ser 50. Ya saben, el ángulo de presión 20. Y seguimos y continuamos con la parte del de float. Ya saben, esto ya está bien. Ponemos ahora float. Botón derecho, ya saben. Bueno, le ponemos quitar componente. Botón derecho. Slotar. Ya tenemos acá nuestra imagen. No me sale la opción de flotar, como me salió en este, entonces este. Vamos a ver, botón derecho, fijar, mover, visualizar componentes. Voy no más para acá: padre, hijo, mover, aislar. En este caso lo dejamos ahorita por el momento así. Vamos a eh, empezar a generar un corte correspondiente. Entonces ya sabes, vamos a hacer lo que corresponde a un croquis sobre la cara. Y dentro de ese croquis le ponemos control 8, nos eh, centramos. Ponemos dos croquis, ya sabes, dos círculos. Esos dos círculos van a tener de diámetro 348.63 y 150, creo. A ver, vamos a ver si es cierto. 348, 348 .63. No, se me hace que es un poco menos. Déjame consultar para ver las medidas y ahorita eh, corregimos. Eh, corregimos la medida adecuada, es de 547.25. Entonces, da mi chance de seleccionar aquí. este creo que lo voy a editar vamos a quitarle esa medida y vamos a ponerle la medida correspondiente la medida correspondiente es 547.25 547. y la otra medida es de 171.10 171.10 71.10. Ya que estamos ahí colocados, tenemos ya las dos medidas, simplemente salgo y me permito a irnos a ensamblaje, ya sabes, y vamos a poner operaciones para ensamble. Le ponemos corte, corte extruido, entre esta y este contorno, contornos seleccionados. Estos serán los dos contornos seleccionados y aquí le vamos a poner que el corte va a ser de 18.5, 18.5, 18.5 y le damos a aceptar y automáticamente si sí, lo podemos ver y aparece en nuestro corte como le hicimos la vez pasada, generamos un plano de geometría de referencia entre esta cara. Era un plano de geometría de referencia entre esta cara y la cara posterior. Entonces, tengan cuidado, la referencia número 2 va a ser esta cara y va a tener ahí la simetría de entidades nos vamos a matriz de componentes, simetría de, de componentes. ¿No es cierto? Pero vamos a ver si en operaciones. Simetría, más bien dicho. Y la simetría va a ser el corte extruido. Corte extruido. Del último. Cortar, extruir, aceptar. Ya tenemos los dos. Simplemente nos, nos movemos hacia otro croquis. El croquis que vamos a poner, lo vamos a poner sobre esta cara. Ya saben que le ponemos control 8 para poder ver y dibujar nuestro croquis. Le ponemos que es un croquis con centro. Que es para construcción y que va a tener una un valor correspondiente a 348.63. 348.63. Le damos a aceptar. Ya lo tenemos por acá y ahora le ponemos por aquí arriba un círculo con un diámetro de 99, de 99, de 92, perdón, de 92. Y le doy a aceptar. Vamos a hacer un patrón de una matriz circular de entidades. Y vamos a poner este como centro. Lo activamos, ya saben. Este es el centro. Y de aquí eh, los componentes van a ser cinco. De separación igual. Y la matriz de entidades pues, va a ser esta. Y le ponemos aceptar. Checamos. Que no está Fijo. Y entonces restringimos los grados de libertad. Ya saben, eso lo hemos practicado en muchos ejercicios. Lo hacemos coincidente. Se fijan los dos y le damos finalizar. Ya que tenemos ahí los componentes del diseño, simplemente nos vamos a ensamblaje, nos vamos a operaciones, nos vamos a extruir corte y le damos por todo. Y ya tenemos nuestro engrane totalmente eh, colocado para este finalizado ¿no? en particular. Entonces ahora nos vamos a empezar a meter, a darle restricciones a esto de alguna manera. En particular, pues vamos a empezar a generar este, pues vamos a ponerle ahí una relación de posición les parece bien esa relación de posición lo vamos a hacer concéntrica esta característica con respecto a esta ya la tenemos ahí concéntrica le damos a aceptar si gustan le podemos poner una relación de este de coincidente entre el plano del ensamble qué plano es déjenme checar el plano alzado con el plano nuevo que hicimos al final, que es este. Con este plano, a ver si me deja. Coincidente. Plano con plano, por alguna razón no me está dejando. Entonces, tenemos que ir a una, a otra opción, ¿no? En particular, pero bueno, observen, ya está lo que es concéntrico, ya está Entonces, vamos a ver las relaciones de posición. ¿Cuántas ha puesto? Vamos ah, ha puesto que es concéntrica? Entonces, es importante tener esta relación ya ahí colocada. Y ahorita le ponemos las demás relaciones de posición. Ahora, eh, hacemos lo mismo de relación de posición. Y le ponemos una relación de posición concéntrica ahí el engrane con esta, espérenme, eliminamos este spurger y le ponemos aquí la concentricidad. Ya que tenemos ahí la parte concéntrica, le damos a aceptar, ahora hacemos una de coincidente, de coincidente, giramos un poco esto, le ponemos que esta cara sea coincidente al plano el plano del ensamble. Es el plano alzado. Ya se puso coincidente, le damos a aceptar. Observa, ahí ya la tenemos completamente coincidente y hacemos lo mismo con el otro en déjame moverme en ese sentido. Permíteme, que se me, eh, ajustar las, las relaciones no te preocupes le ponemos ahorita tache para poder ponerle fit muevo un poco ya que estamos dentro de ese movimiento ya le damos ahora sí otra relación de posición que tiene que ver con una relación de coincidencia nuevamente le ponemos coincidencia y ahora la coincidencia es de esta cara con el plano alzado también y fíjate cómo ya quedan ahí colocadas las, las dos piezas. Por cierto, acá nos falta todavía poner el corte correspondiente a la, eh, a, al, eh, a la cuña para que podamos tener ya el ensamble completo de todas las características de este, eh, de este ensamble. Entonces, en breve lo, lo vamos a poner. Ya sabes, tenemos que hacer un croquis. Ese croquis es sobre esta cara. Le ponemos ahí, eh, antes de otra cosa, perdón, nos salimos. Croquis sobre esta cara. Ponemos control 8. Le ponemos, si quieres, una línea de construcción que va del centro al origen. Ya la tenemos ahí. Y aquí le ponemos un. rectángulo con centro, caras iguales, lados iguales, más bien dicho, y le ponemos iguales y le ponemos que la cota inteligente sea aquí de 12.5 como estaba manejado en los ejes. Ya que tenemos ahí eso de 12.5, simplemente nos salimos, nos vamos a ensamblaje a operaciones de ensamblaje ponemos corte extruido y cortamos nuevamente todo lo que es referente por todo y le damos a aceptar y observa cómo ya tienes los engranes por ahí colocados ahora no quiere decir que ya estén en su lugar ¿verdad? lo que sí podemos ver es que pues prácticamente coinciden ahí para poder este establecer más, más relaciones que nos permitan terminar de cubrir nuestro, este, nuestro ensamble. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a insertar los ejes y las cuñas para terminar con este ejercicio en particular. Ahora procedemos a insertar los componentes de los ejes que vamos a examinar y vamos a poner ahí los shaft 1 y shaft 2. Entonces vamos a meter el shaft 1. ¿no? Lo voy a poner por ahí. Vamos a meter en insertar componentes y vamos a meter el shaft 2 también. Si tú te fijas, por ahí los tenemos ya colocados. Entonces, pues vamos a hacer los, relación de posición de concentricidad, primero que nada. Concéntrica. Pues esta cara. más bien esta, con esta, ya tenemos ahí que son concéntricas, le damos a aceptar, hacemos lo mismo, concéntrico, con esta característica, ya tenemos los dos shafts ahí colocados, y ahora nos vamos a una relación de eh, posición avanzada, le ponemos ancho, le seleccionamos las dos caras, una cara, dos caras, y luego la selección de las pestañas, pues va a ser esta cara y esta cara. Esta cara. Con eso le damos a aceptar. Tenemos ya aquí el, el eje, ya hacemos el mismo procedimiento avanzado de ancho, cara con cara y luego pestaña o podemos poner, perdón, eliminar y podemos poner esta carita de acá con esta cara de aquí. Y automáticamente, fíjense cómo ya se posiciona el eje. Ahora no necesariamente ya está en el lugar correspondiente. Pero sí tenemos ya este, la opción de tenerlos por aquí colocados. Le damos a aceptar. Y qué nos falta, observen, nos falta hacer esta parte de eh, poner relación de posición. de coincidencia de esta cara con esta cara para que se giren y queden colocadas en la posición de y ahora nos vamos a la cara de este con la cara de este para que se muevan y queden ya listos en posición para ahora insertar los pines correspondientes pues ya tenemos ahí las dos, insertamos componentes. Entonces, estos nuevos componentes es el pin 1 y el pin 2. Pues ya metimos ahí a examinar. Tenemos el pin 1, insertar componente, le metemos pin 2. No está por acá el pin 2, lo ponemos, lo buscamos y le ponemos pin 2. Entonces, ahora tenemos que colocar los pines, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Ponemos relación de posición. Ponemos esta cara. Un esta cara. Pero lo vamos a cambiar. Ahí estuvo. Entonces, vamos a tener que ir poniéndola, ¿no? Al final de cuentas, vamos a tener que irle agregando relaciones para que quede colocada de manera adecuada. Muy bien, ya tenemos ahí colocada la, la pieza. Ahora, es importante a, eh, irle colocando las demás relaciones de posición, de coincidencia, ¿no? Ya le dimos esa aceptar. Voy a quitar esta parte. Voy a ponerle acá coincidente esta cara con... O más bien dicho, antes de esa cara. Sí, está bien esa cara. Con esta cara. Tener cuidado ahí. Si se nos pone un poquito complicado, periodo el asunto... Le ponemos por aquí ¿yurt ¿Dónde está? ¿Dónde está el yurt? Yurt 2 Es este Le ponemos tantito a ocultar Y nos movemos ¿No? Para, para que nos permita Colocarlo sobre esta superficie Y cambiamos la dirección Ya tenemos esta relación y ahora nos vamos con esta cara y esta cara de aquí. Y automáticamente nos posiciona. Le damos el 2 que se visualice y podemos observar que ya está colocado. Procedemos a hacer la misma, el mismo, el mismo, las mismas características de relación. Coincidencia de esta cara con esta cara. Muy bien. Ya tenemos ahí la coincidencia. Nos vamos ahora a esta carilla. Con respecto a si cuesta trabajo. Ya saben, ocultemos el Spur One. Lo podemos ocultar el year One podemos quitar también es, la cara que escogimos y le ponemos que va a hacer esta cara con respecto a esta cara y le damos a aceptar y creo que todavía nos falta algo más porque ya se me desapareció entonces le ponemos aquí una coincidencia de esta cara, de esta cara, oh, no. no es cierto. Vamos a ver, vamos a ver dónde está, dónde está el elemento. Vamos a ocultar este elemento. Mm. Todavía se mueve en estos sentidos, entonces vamos a ver. Relación de posición, y obviamente vamos a mostrar el otro, el eje. El shaft, ¿dónde está? El shaft, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá lo estoy ocultando. Lo voy a visualizar. Y vamos a poner las relaciones de posición. Vamos a esperar. Vamos a poner esta cara relación de posición de coincidencia de esta cara con esta carita de acá Vamos a aceptar. Nos falta esta cara de aquí. Una cara de abajo de esta otra. ¿no? Y automáticamente quedó posicionado. Ya le damos la opción de que se muestre y visualizar el Year One y el Year Two. Y ya lo podemos ver. Ahora podemos, ahora quiero una vista normal Para que lo puedas estar observando Y ahí podemos ver que ya tenemos ahí nuestros dos, nuestros elementos colocados Podemos ir ocultando los croquis que hicimos Lo podemos ocultar y tenemos ya ahí parte de nuestro engranaje Obviamente todavía no está colocado de la manera adecuada pero ya tenemos acá posicionados nuestros elementos para ir a la parte final de nuestro ensamble. Fíjate cómo vamos construyendo y vamos a ir terminando esto. Vamos a ocultar ahora los, los ejes, los shots Vamos a ocultarlos, le ponemos ahí, botón derecho, height. Botón derecho, height, ocultar componentes. Y nos vamos a la relación de posición que ahora queremos, que va a ser una posición de engranaje. Entonces, esa es una posición, es una relación de posición de tipo mecánica, donde tenemos la opción de engranaje. Y dentro de la opción de engranaje vamos a tener esta de eh, relaciones de posición. ¿no? Entonces, vamos a seleccionar estos dos. Y aquí el... el le vamos a cambiar la relación a 21 por 108 108 y le vamos a dar aceptar. ¿Sí? Y ya que tenemos ahí la opción de aceptar, vamos a ver si es cierto. Ya Parece ser que ahí, observen, ya tenemos la opción de girar los elementos y se puede observar cómo van girando cada uno de ellos de acuerdo a la relación. Tenemos ahí contacto, pero al final de cuentas tenemos ese contacto. Entonces ya le mostramos aquí mostrar los dos elementos. Nos vamos a la opción de isométrico. Ya tenemos acá los dos elementos. Si tú te fijas, ya con esta relación ya se tiene un movimiento. Y entonces ahora lo que podemos ir haciendo ya es un estudio de movimiento para simular el, la, el movimiento de ambos engranes en un sistema mecánico. Una vez finalizado el engranaje, nos podemos ir ya al estudio de movimiento como tal. Y en el estudio de movimiento nos podemos pasar a movimiento básico y podemos por ejemplo establecer ya dos una relación de contacto ¿no? que sería entre este engrane y este engrane las dos relaciones de contacto le damos a aceptar y posteriormente podemos generar un motor rotatorio que sería en este sentido y aquí le voy a poner ahora velocidad constante y le voy a poner 5 revoluciones por minuto. Le vamos a cambiar los frames, nos vamos a la configuración y le vamos a poner aquí de tramas. De tramas le vamos a poner 60 cuadros por segundo. Le damos a aceptar y le podemos poner ya, ver si nos da la simulación. Creo que mi tarjeta de video ya resulta insuficiente para el, la simulación. porque está, Se queda pensando todavía, pero al final de cuentas creo que ese va a ser el proceso para que nosotros podamos hacer nuestro... Ahí se vio que hubo un movimiento. Vamos a ponerlo en control 8 para... En vista no, normal se está moviendo. Pero no veo que se mueva el, el otro en grande. Entonces vamos a ver desde acá. Vamos a ponerle ahí un movimiento tres segundos. Y vamos a ver. Así se alcanza a ver movimiento, nada más que lo quiero ver desde acá y no me deja. Parece que sí se respeta el movimiento para que lo puedas ver. Entonces, ahí lo ponemos en 1X. Se va dando ahí la relación de movimiento correspondiente. Si no te saliera aquí la opción de movimiento básico, te vas aquí a complementos y le metemos la parte de búscale por acá la opción de, de motion, que yo no la tengo activada, entonces le pones aceptar y ya que le pusiste aceptar, te debe de salir ya acá la Deja que se carguen los complementos, porque se tienen que tardar complementos. Y una vez que se carguen los complementos, está pensando, mi computadora, te das cuenta, está pensando ahí. Ya sale el análisis de movimiento. Eh, le ponemos ahí calcular. Calcular perdón, ese paso me lo omití, entonces por favor te pido que des de alta eso y observa cómo ya ahí podemos estar viendo la simulación de engranajes. Si te gustó este video, dale like y compártelo, compártelo con la, la comunidad para que podamos seguir creciendo como equipo y como parte de nuestra eh, labor docente. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.